¡La mato! ¿Qué está pasando acá? ¡Ojo! ¡La vieja al revés! ¡Macho! Las <risa> ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! Por favor, por favor. El horno está prendido. Al el al oso... Oso. Anda a pagar el horno. O metemos al macho. Machos al horno. O metemos al macho. ¿Sí? Al horno va a la parrilla. Al horno. ¿Y que es un macho? ¿No también! ¡Tengo que hacer el que no me quede al horno!